El general de la policía Suárez y Correa se reunió este lunes con las autoridades provinciales y municipales. Trataron diversos temas importantes que están pendientes de resolver en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, estamos en estos momentos haciendo contacto, conociendo las diferentes autoridades. Eh, también vamos a hacer contacto con los coordinadores de Junta de Vecinos para reunirnos con ellos, conocer la problemática, hacer un plan de trabajo y aplicarlo. Claro que sí, vamos estado coordinando con eh, los comandantes de departamento de la policía preventiva, hicieron eh, unos cambios, ahí cambiaron al, al coronel Gando de la DICRIN, que recibió al coronel Mateo, el que estaba aquí pasó a Barahona, entonces ahora con los nuevos coroneles vamos a coordinar para darle seguimiento a esos casos que están pendientes y resolverlos ya que la población está esperando respuesta. NTN.